sábado 27 de este mes, el 22 sábados, estará en Puebla la doctora Claudia Shein. Y tendrá una, una agenda de actividades bastante importante. En primer lugar, habrá un desayuno con empresarias y empresarios poblanos. Posteriormente, habrá un, un evento privado con el gobernador del estado Posteriormente habrá una conferencia magistral de la doctora. Eh, enseguida también habrá un evento oficial en el que se inaugurarán las oficinas del Palacio de Gobierno, aquí en, en, en la calle Reforma. Y posteriormente un comida y termina la jornada. Yo creo que será un...